El colibrí ermitaño verde. Ermitaño verde es una especie de ave apodiformes de la familia Trochilidae, natural de las Américas. Esta especie de ave mide 13 centímetros de longitud y pesa 6 gramos. Su pico es largo y de curvado con una longitud de 43 milímetros. La maxila es negra, la mandíbula es roja con la punta fusca, el forro de la boca es rojo y las patas son de color carne fusco. El plumaje del macho es de color verde oscuro, iriscente en casi todo el cuerpo. Las coberteras caudales se torna azul profundo con bordes color ante. Las timoneras laterales son negruzcas con punta blancuzca. Las listas faciales ocráceas cortas y delgadas. La parte baja del vientre es gris oscuro o verde grisácea. La cola negra con puntas blancas en las plumas centrales. La hembra tiene la cabeza color verde cusco con listas faciales anchas y de color ocráceo. La región inferior gris y las plumas centrales de la cola más largas. Su hábitat natural son los bosques húmedos de tierras bajas subtropicales o tropicales, bosques lluviosos o subtropicales o tropicales, bosques nubosos, vegetación secundaria y plantaciones de cacao. Además es un común que frecuente los márgenes de la vegetación y zonas montañosas. También suele permanecer en el dosel del bosque de aproximadamente a 25 metros del suelo, entre árboles, como el alegia o palmas con abundante maleza, epifitas y hemipefitas. Los colores son de aislamiento en todo el aspecto de la vida, que no se cría, y la única participación del varón en el proceso reproductivo es el apareamiento real con la hembra. El macho se separa de la hembra inmediatamente después de la cúpula. Un macho puede aparearse con varias hembras y con toda probabilidad la hembra también se aparea con varios machos. Los machos no participan en la lesión de la ubicación del nido, la construcción del nido o aumento de los polluelos. La hembra construye el nido con fibras vegetales blandas, los pelos y plumas hacia abajo y refuerza la estructura con las correas de araña y otro material pegajoso, dándole una calidad elástica para permitir que se extiendan al doble de su tamaño a medida que los polluelos crecen y necesitan más espacio. El nido se encuentra típicamente en una rama baja y horizontal delgado. La nidada promedio pero general solo se compone de un huevo que si se incuba solo durante 17 a 18 días. Las crías nacen ciegas e inmóviles. Los polluelos abandonan el nido cuando tienen alrededor de 21-23 días de edad. El alimento de esta especie es el néctar, tomado por una variedad de flores de colores brillantes, de flores perfumadas pequeñas de árboles, arbustos y plantas epífitas como justicia la asisea, picairnia, costus, ostácea, dimonia, heliconia y malvaviscos, palmas o gesteriades, a veces pueden ser vistos colgados en las flores mientras se alimentan. Muchas de las plantas nativas y cultivadas en cuyas flores colibríes se alimentan en gran medida dependen de ellas para la polinización. También basa su dieta en algunas pequeñas arañas e insectos que son fuentes importantes de proteínas especialmente necesarias durante la temporada de cría para garantizar el adecuado desarrollo de sus crías. Su distribución comprende en Centroamérica, Costa Rica y Panamá, y en Suramérica, Trinidad, Tobago, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.